Gente. Y decirle a la gente que todos estos servicios que estamos anunciando serán después de la cuarentena porque están totalmente cerrados. <ríe> Menos la farmacia San Miguel. Sí. Ajá. Ah, la farmacia. Muchachos, no muchachos ah. ustedes se han preguntado qué van a hacer los barrios de los pueblos grandes, Santo Domingo, Santiago, San Francisco, cuando no tengan ya que comer. No van a salir. Van a salir. Eh, lo importante sería que el gobierno en el caso hipotético de eh, vaya preparando una estrategia para que la gente pueda movilizarse eh, en, en pocas cantidades porque la gente no va a aguantar, la gente que no tiene comida no va a aguantar y eso es importante saberlo una pregunta en este caso que mucha gente en el pasado fin de semana nos decía bueno, o muero de hambre o muero por coronavirus o sea, bueno, miren jóvenes, hay una presión de más de 500 barrios que tienen una presión diaria de hacinamiento, de alimento, de agua potable, de medicina, total, hasta el momento todo ha pasado bien, pero si no se toman las medidas correctivas, responsables, se puede aquí ver lo nunca visto con relación a grandes cantidades de seres humanos saliendo a las calles bajo estas condiciones de cuarentena. Mira, que no se fui, van a dejar morir de ahí. Mira, Fulvio, yo le voy a decir algo. Nosotros en principio, cada familia, cada miembro de la familia franco-macorizana y del país, tenemos que hacernos la idea de esas limitaciones para poder aceptar eh, el proceso de cuarentena. Individualmente, eh, siento que he consumido menos que lo cotidiano, pero quizás sea por la situación o sí, lo igual, que sea. Pero, yo pienso eso mismo. Pero el nivel de gasto creo que debemos diminuir. consumir, mantenernos con agua. Es fundamental la, la hidratación. Eh, las recomendaciones le hemos llevado a cabo sobre todo el agua tibia o caliente y hacer la gágara con sal y, y si le quiere agregar el cómo se dice el, el vinagre blanco o en caso contrario el bicarbonato y hacer ese enjague constantemente en el día, si ha salido mucho más eso ayuda y cuando usted sienta cominilla que le da deseo de, de toser porque algo le está... te sabe que a uno cuando le garrafela, como dicen, preferiblemente haga la gárgara de agua caliente con sal para que mate eso. Que ahí se aloja cuatro días y después, ¿qué pasa? Y si tú lo haces, le, es de, no, es de, no es resistente al caliente. También hacer los vapores. Así, eh, es que además es un asunto de comida si el plan social, yo tengo experiencia en el plan so en asuntos sociales, repartición de, de alimentos, si no se usan las iglesias que están en todos los barrios, que están en todos los pueblos y no se usan esos canales que ya están organizados y de inmediato hacerlo de una manera responsable y planificada con raciones semanales Aquí puede haber eh, grandes y, y grandes Buenos es días, muchachos. Y, y, día buenos días. Buenos días. Eh, buenos días. De Castillo que le habla. Yo estoy por comunicarme. Eh, yo quiero hacer una parte al programa. Muy bueno muy, muy el programa. Pero tenemos nosotros que... Además de las orientaciones sí. de, de, que se han hecho del gobierno, nosotros, los ciudadanos, tomar conciencia. Pero además, yo pienso que los programas locales deberían tener la cifra de muertos que hay mundialmente para que la gente todavía vaya tomando más conciencia, porque todavía vemos el motorista sin, sin nada de protección, con pasajeros detrás, Estamos viendo a las personas que venden el agua también sin protección. Estamos viendo ciudadanos que están en grupo todavía. Y es porque no, esas personas no tienen conciencia. Doña, estoy ¿cómo está el de Castillo? No y de las 6 de la mañana estoy limpiando todas las áreas donde mi nieta pueda poner las manos. Estoy ¿Sí orientando. Los vecinos que veo que sí. están en la vida sin nada de protección. Porque nosotros podemos dejar todo al Estado. Los medios de comunicación han hecho un trabajo grande los medios de comunicación. Pero además, hay que ir presentando esas cifras de muertos mundialmente que hay y no orientar, porque los casos que tiene la República Dominicana también son alarmantes. Así es que gracias, Carmen Valerio. Gracias, a, Gracias Carmen, a Carmen, que la información de, de, de la cantidad de fallecidos a nivel mundial, la dijimos tempranito, van más de 15 mil muertos ya a la fecha. En el día de hoy, más de 15 mil muertos en todo el mundo, sabiendo que el país eh, de mayor eh, catástrofe ha sido eh, Italia. Italia, con con más mira, cinco hay un mapa, tenemos un mapa de producción, le vamos a pedir, hay un mapa que establece los países la cantidad de muertos, la cantidad de infectados, sí. la cantidad de, de, de personas que se han sanado vamos a pedir la producción que la busque para que las personas lo puedan ahí, ver Ahí está la información en el listín diario, si la pueden ver eh, unos 15.000 muertos ya eh, vamos a ver y en Italia eh, 5476 muertos. Por eso eso era eso fue eso era hasta esta mañana. Eh, vemos ahí en Europa un total de 9197 muertos. Ya sabemos que en China ha bajado la cantidad y que se ha mantenido en unos 3400 fallecidos. Según ellos han logrado controlar la, la enfermedad allá en, en China. Fulvio Sí, Carolina Sí, o sea, nosotros hemos realizado ah, mira, lo tenemos en pantalla Vamos a ver quién tiene la mejor quién pueda tener la mejor eh, sí. visión Para que sí. por países y la cantidad ahí está. de muertos 350 mil infectados 350 mil 536 infectados Se puede ver ahí eh, Vamos a ver si se puede ver eh, Si pueden indicar el muchacho la, Dónde está la cantidad de, de ajá, Total de, de muertos los recuperados Correcto. son 100.182. Entonces quiere, quiere decir que ahí ha subido a 1.5 aproximadamente el porcentaje de, de personas fallecidas eh, o, de, o de, de muertes en la República Dominicana hasta ahora, hasta ahora confirmado. 202 casos y tres muertes. Sabemos que esos datos, eh, cuando hagan la rueda de prensa, que Exacto. supongo que ya están camino a darla, van a aumentar por la cantidad, eh, ver, eh, la forma vertiginosa en la que han ido aumentando. Una pregunta, ¿ustedes tienen conocimiento de, bueno, ahí vemos el mapa, pero ¿ustedes tienen conocimiento de qué ha sucedido con el primer infectado o el primer transportador del virus a la República Dominicana? El italiano. El italiano. No tenemos el dato. Tenemos una llamada, eso sí lo tenemos. Horaida no, sí está en cuarentena uno. Tenemos una llamadita, muchachos, en el canal. Buenos días. Buenos días, días. una llamada de conciencia a nosotros lo más los más francos A los pudientes, UFM Vargas, eh, todos los comerciantes que se han beneficiado de aquí, del pueblo, uh -huh. que ayuden que ven que tienen mucho para dar. Hay muchas personas que tienen Héctor Paulino, mucha gente que tiene mucho dinero y que puede susistir un poquito con los masa pobres, con los pobres de aquí. Porque en realidad en cinco días las personas no van a tener para comer. Van a salir de la calle a robar. Pero si la conciencia del pueblo, si la gente que tiene dinero, la gente que se está beneficiando, pueblo, regala un poquito de lo que tiene, esa gente no van a salir a robar pónganse en conciencia ustedes también me están oyendo que saben que tiene mucho dinero, que vienen de Estados Unidos podrían dinero que den un poquito a la población el barrio los barrios se están con la mano en la cabeza porque no saben lo que va a estar pasando, lo que van a pasar ahora, entonces quiero al mundo que nosotros necesitamos, todo el mundo necesita y lo que tienen más tienen que dar de pegarse de algo de lo que tienen. T buenos días, buenos días, buen día. Eh, quiero decir, mi nombre, y soy gente de Puerto Real. Y lamento la situación que estoy mirando, que los medios de comunicación están tratando de darle una información a la ciudadanía para la medida de precaución que hay que tomar. Sobre sí. el mal de la noche, tengo un hermano que llega de Estados Unidos y lamentablemente ese señor se le hizo los chequeos de rutina de sus papeles para entrar al país. Ese no le hicieron prueba de nada, de nada. Llegó chequeo de los papeles que. Tú sabes que mira que no tengan el órdenes, el porque hay que algo únicamente el y para su casa Entonces, como tú me no puedes decir a mí que un país que tiene tantas personas infectadas y es un ciudadano? Y no se le hace ningún tipo de chequeo y te fuiste. Como fue mi hermano que vino sano, sabrá Dios cuántas personas han llegado con ese virus y se van a su casa como si nada. Entonces, andan haciendo aparataje de que se está tratando de convertir el caso es cuando buen día. Gracias. Mire, bueno, eh, ese punto de vista que él pone ahí es sumamente importante. Recuerden la boda que pasó en la Romana, ¿verdad? Allá en sí. Punta Cana. Esa sí. boda fue el 14 de marzo. Si nosotros la damos hacia atrás eh, 14 días, o le damos 16 días, primero, le damos 12 días, eh, prácticamente nos vamos a febrero. Lo que indica, de acuerdo a los síntomas que se manifiestan después, ¿verdad? Eh, si nos vamos a febrero, eso indica que ya aquí el virus andaba circulando. Por lo tanto, las reacciones que se dan con ese caso, aquellas que se dan con casos que no se saben, que están en la casa, como una de cualquiera, nos dice a nosotros que tenemos que pensar... República Dominicana es una población joven y que tal vez por eso, entre otras condiciones, es posible que por ahí haya un aliento positivo, ¿verdad? Y nos lleve a nosotros a no tener la misma consecuencia que han tenido países desarrollados que tienen una población envejeciente. Pero, Pero la realidad es que... De acuerdo a ese análisis que hace el doctor Mario Lama, ya el virus estaba circulando en República Dominicana. Por eso mismo, por la falta de controles eficientes. O sea, tu planteamiento es que, eh, por, por eso que ha venido aconteciendo, tal vez nosotros, nosotros como país deberíamos de tener más casos y que no acontecieron. Eso es lo que tú planteas, que hubo claro. algo de alguna forma. Claro. Ok, perfecto, claro. pero... Eh... Ahí, ahí entra el caso también de las pruebas, si se hicieran todas, es muy posible, es muy posible que la cantidad de infectados eh, eh, esté en control, un... pero así las manifestaciones sean controladas como una gripe cualquiera. Tenemos llamadita y tenemos WhatsApp y el tiempo casi se nos va. Buenos días. Tenemos llamadita en el canal. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, por la gracia de Dios. Qué bueno. Eh, cubierto por la sangre de Jesús, todo, nada nos va a pasar. Para denunciar y hablar sobre el Plan Social Francia, aquí en el sector Santa Ana, incluyendo Barrio Azul, Sabemos que hay muchas personas vulnerables que no tenemos para comer diario y que lo poco que teníamos para comer, ya en cinco días se nos ha gastado. Porque el que tiene una familia, por ejemplo, de cinco miembros, de cuatro, que tiene echar, que, que echar cuatro libras de arroz y esto no cogió sin prevención, no teníamos comida suficiente en nuestros hogares y no tenemos para comprar comida suficiente. El plan social, por lo menos, cuando eh, se dijo el gobierno que va a abastecer, o sea, va a llevarle comida a los sectores son pobres, vulnerables, incluyendo Barrio Sur, Santa Ana, que vemos muchísimas personas que no podemos, que no estamos trabajando y que ya lo poco que tenían se nos terminó. Esta mañana llegó, no sé si fue el plan social, ahí a la Escuela Santa Ana dando las raciones de comida de dos libras de arroz, una sardina, bueno una para una familia pequeña, pero nada más le da a la persona que tenía a los niños en la escuela. Y los que no tenemos niños en la escuela, que no estamos trabajando y que los pocos que teníamos ya se nos terminó, de aquí para adelante ¿cómo vamos a hacer? ¿cómo nos vamos a hacer? porque sabemos que no tenés, no teníamos suficiente comida almacenada, gracias y pasen buen día.